La charla y menos money, cayó y aprendo, de Diana y Tommy, tolian el, el transmit, de abajo arriba, por el trabajo, por las movidas, placita de mercado en palo quemao, y paellita en ciudad bolívar. Una botella y un sacacorchos, sueños de cine, ojo al sancocho.